No, recién casi me agarro con uno, bro, recién casi me agarro de con uno, encima que, ey, me encerro en el auto y encima quería ag agitar power, bro Me le cruzo así, y encima que ese baño recaliente que me había peleado con la carina, lo corro, este, este liga por la carina, dijo Me le cruzo así, con la violencia de género que hay. ahora te planchan, no, le digo, este liga por la carina Le cruzo el auto, cuando me le baja así para reventar la cabeza, miro para dentro del auto, dos gurises, bro, así chiquita como el Dylan, como el mío, bro Nada, le voy a pegar ante los guris, le digo digo métete para el auto le digo y no queda mal, le digo porque te llevo a agarrar a la hora y voy a tener que vender el auto para pagarle al psicólogo a los gurises, le digo. Porque van a quedar con un trauma de conciencia terrible porque te destripo le digo, con la broca que tengo. Métete para el auto le digo, y la terminamos todo bien, le digo. Y vos te vas a flipar a tu casa y yo, bueno, acá voy papi. Ar, ar, ar, ar.